Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Lorca, coordinador nacional de la FUTAC de la Sociedad Chilena de Nefrología para Hemodiálisis. Y hoy día quiero invitarlos cordialmente a que reflexionemos sobre el tema de la vacunación contra la infección por COVID-19. Como ustedes saben, estamos en una situación de pandemia y mientras tanto los invito a recordar distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla en cada ocasión que sea posible porque es lo único que nos defiende del contagio actualmente. Pero ya ha iniciado la vacunación en nuestro país y quería contarles algunos detalles sobre las vacunas para que ustedes vayan tomando conciencia de esta situación y que es fundamental para nuestro país y para ustedes y su familia que se vacunen. Tenemos tres vacunas, Pfizer-BioNTech, Sinovac-BioNTech y Oxford-AstraZeneca, que son las que van a estar disponibles a nuestro, a nuestro país durante los primeros tres meses de este año. Pues, Posteriormente, probablemente también llegue la de, de, de Janssen o alguna otra si es necesario. Con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech, requiere de dos dosis para conseguir la máxima protección que se administra con una separación entre 21 y 28 días. Esta vacuna comienza a generar inmunidad aproximadamente 12 días después de recibir la primera inyección y fue la primera en iniciar el proceso en nuestro país, principalmente en el personal de salud. La segunda, que está próxima a, llevar, a llegar ahora a fines de enero, Sinovac Biotech, es Coronavac. Utiliza el virus inactivo que se inocula en el paciente para que su cuerpo comience a generar anticuerpos. Para consolidar la inmunidad se requiere de una segunda dosis ¿Ah? 14 días después de la primera y se espera que las primeras dosis, como les decía, ya estén partiendo ahora a fines de enero, los primeros días de febrero. O AstraZeneca es otro tipo de vacuna, ah, es una vacuna con virus atenuado, requiere menos logística, eh, gracias a Dios, ah, también tiene un costo menor para nuestro país. Se requieren dos dosis para garantizar una inmunidad más completa y duradera. Sin embargo, al menos en el Reino Unido, donde ya se inició el uso de esta vacuna, la estrategia cambiará hacia tratar de administrar la primera dosis en el, el mayor número de posible de personas para rápidamente generar inmunidad. De todas maneras, van a tener que recibir una segunda dosis, las personas que recibieron la primera, y esta se producirá dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? donde aparece recién la protección a largo plazo. Dicho esto con respecto a las vacunas, quiero darle una buena noticia que a través de las gestiones de nuestra Sociedad Chilena en Nefrología, en la mesa de, eh, social en el Colegio Médico, ¿no es cierto? Y llevándolo a las autoridades superiores sanitarias de nuestro país eh, hemos logrado que nuestros enfermos renales sean prioridad nacional para la vacunación. Y terminando esta este, estos comentarios que le estoy haciendo a usted los invito a nuestro hashtag nefro se vacuna, donde encontrarán informaciones a través de nuestro canal de YouTube y de otras eh, plataformas de redes sociales donde pueden ustedes ver esta información, este video para recordar eh, qué vacuna es la que ustedes están recibiendo y cuándo podrían tener inmunidad. Correcta. Así que muchas gracias por la atención y nuevamente. Nefro se vacuna